Hoy está pactado el tema de, de unidades de concentración y solubilidad. Pero bueno, esto en realidad es un tema bastante sencillo, el cual yo asumo que ustedes ya han venido manejando con anterioridad. Pero de momento iniciamos pues, con unidades de concentración y constante de producto de solubilidad. Y seguro que no se les va a hacer muy complicado. Bien, eh, desde química, o en la asignatura de química, y ustedes en su formación como, como químicos, es importante que sepan diferenciar las diferentes unidades de concentración y que sepan interpretar los valores, dado que pues, no solamente se usan en laboratorios eh, de investigación, también se utilizan en laboratorios de docencia. Y vienen asignaturas eh, en las cuales ustedes van a tener que emplear a fondo este tema de unidades de concentración, como por ejemplo en química analítica, o análisis químico, estas asignaturas en donde se utilizan análisis cuantitativos, o por lo general en, en química utilizamos todos los reactivos en forma de disolución, y es importante que conozcan el origen, o por lo menos eh, interpretar, el tipo de unidades de concentración a la cual nos enfrentamos. Antes de eso, antes de empezar a hablar de molaridad, molalidad y ese tipo de unidades de concentración, vamos a hablar de algo bastante interesante y es eh, qué efecto tiene la presión eh, en la solubilidad de las sustancias. Este enunciado que ustedes ven ahí, que, la, que dice que la concentración de un gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas en disolución, ese es el enunciado de la ley de Henry. Eh, la ley de Henry se, se expresa de, de esta manera. Bueno, la presión parcial, acá abajo, la presión parcial, va a ser igual a una constante H, esta constante es constante de Henry, de ley de Henry con presiones parciales y fracciones molares, por X, que es la fracción molar. Ya en su momento vamos a ver qué significa fracción molar. Y simplemente ahora entendamos que presión parcial, pues es la presión que ejerce el, el gas, ...sobre el líquido. Eh, nosotros en Colombia utilizamos una, unas bebidas, o ingerimos unas bebidas que se denomina, denominan bebidas gaseosas. Esas bebidas gaseosas eh, lo que tienen es básicamente gas disuelto en agua. Eh, ya hablaremos de ello, pero antes vamos a intentar eh, entender lo que sucede cuando tenemos una bebida, o, perdón, cuando tenemos un líquido, en este caso, consideremos pues, agua... Eh, lo que usted observa aquí de color azul, eso va a ser agua. Y tenemos un gas, un gas que está alrededor del agua. Puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, puede ser cualquier gas con car características de penetrar en la superficie del agua y disolverse. Eh, el agua a temperatura ambiente y a una presión atmosférica, ustedes no van a encontrar agua pura, van a encontrar agua con gases disueltos, eh, con sólidos disueltos y con otros líquidos disueltos. De hecho, cuando ustedes empiezan a hervir agua, eh, si se acercan a una estufa, ponen una olla, le agregan agua, y si pueden medir la temperatura, ustedes van a empezar a notar que antes de, de la temperatura de ebullición, antes de, de 100 grados centígrados, antes, mucho antes de eso, pongamos que a 80 grados centígrados, ustedes empiezan a observar ciertas burbujitas eh, que se empiezan a aparecer en las paredes de la olla. Esas burbujitas no son burbujas de agua, porque el agua huye haciendo. Esas burbujitas son burbujas de gases que están disueltos en agua, gases como el oxígeno, como el nitrógeno, como el argón, presentes en el aire. Entonces, a temperatura ambiente y a condiciones normales, los gases son capaces de introducirse en el agua. En este caso, eh, para este primer ejemplo, el ejemplo que estoy marcando aquí como uno, el primer ejemplo tenemos que eh, no hay perturbación en el sistema, el sistema simplemente está cerrado pues, por, por motivos de demostración. Esto que está aquí arriba es un émbolo que tiene la capacidad de desplazarse hacia arriba y hacia abajo. Pero en, ese momen, en este momento está ahí estático, y si eso está estático, pues las moléculas de gas, que son las partículas moradas que ustedes ven ahí, se, eh, empiezan a establecer un equilibrio con las moléculas de líquido. Empiezan tanto a introducirse en el líquido y moléculas que ya están dentro del líquido empiezan a salir. Eso es un equilibrio dinámico, eh, gas-agua. Y entonces empiezan a introducirse las moléculas de gas en, en el líquido y empiezan a salir moléculas de gas en el líquido. ¿Qué pasa si nosotros alteramos este sistema eh, haciéndole presión al émbolo y bajándolo un poco? O sea, bajando que ahora que el émbolo está en esta posición. Entonces lo que estamos forzando es que estas partículas de gas entren en mayor contacto con el agua y vayan a eh, disolverse más en el agua. Esa disolución, bueno, ustedes notarán aquí que las flechas negras eh, deberían en, su teor en teoría aumentar, no sé si ustedes alcanzan a percibirlo, Vamos, voy a utilizar el, el lápiz para marcarlo. Al aumentar la presión, al aumentar la presión, lo que vamos a hacer es que... Miren, las flechas negras es lo que indica la partícula de la fase gaseosa pasando a la fase acuosa. Y las flechas rojas lo que indican es la partícula pasando de la fase acuosa a la fase gaseosa. Al aumentar la, presión, al aumentar la presión, lo que voy a propiciar es que más partículas que están en fase gaseosa pasen a la fase acuosa. Voy a fomentar eso. Voy a fomentar eso. Y partículas que están en fase gaseosa, pues les va a quedar difícil... Eh, pasar a la fase, pero partículas que están en la fase acuosa les va a quedar difícil pasar a la fase gaseosa, dado que hay una presión exterior. Luego este sistema, este sistema como todos los sistemas termodinámicos, tiene que alcanzar un equilibrio, en donde pues exista un, una velocidad igual a la cual las partículas están entrando en el líquido y las partículas que están saliendo en el líquido. Cuando eso se alcanza, bueno, llegamos a un equilibrio dinámico, los equilibrios dinámicos se alcanzan cuando, después de un tiempo, después de dejar que el sistema eh, equilibre sus propiedades termodinámicas. Entonces, esto es lo que sucede cuando eh, aplicamos presión a un gas que está encima de un líquido, lo que vamos a propiciar que esas partículas se disuelvan. Eh, luego esperamos un tiempo y lo que sucede es que pasa un equilibrio termodinámico de... Pues, eh, las partículas que se están disolviendo como las partículas que se están eh, pasando de la fase líquida a la fase acuosa. Esta, o la concentración del gas disuelto aquí, en, la, en, el, en el ejemplo 1, va a ser diferente a la concentración del gas disuelto en el punto 2. Este punto que está aquí entre 1 y 2 eh, lo vamos a considerar un punto inestable, dado pues que no hay un equilibrio termodinámico todavía establecido. ¿Cuánto tiempo se lleva un sistema en alcanzar el equilibrio? Pues depende de la composición del sistema, pero por lo general tomaría eh, minutos para establecer el equilibrio termodinámico. Esto es inestable. Bien, entonces la concentración, si ustedes alcanzan a notar la, la concentración de las... O, o la cantidad de moléculas de gas disueltas aquí en el sistema 1, disueltas en el agua, en el sistema 1, es menor que la cantidad de gas que está disuelto acá en el sistema 2. Si notan la diferencia, acá hay menos partículas moradas, aquí hay más partículas moradas. En donde más partículas moradas haya, mayor concentración voy a tener. La, la, la concentración es una medida de qué de, de, de cantidad de soluto hay disuelto en, en un sistema, en un disolvente. En este caso, pues la concentración de 1 es menor, voy a colocar por aquí concentración de 1, es menor, de la concentración de 2. Y de igual manera, por acá abajo voy a colocar que la presión que siente el sistema 1, la presión parcial 1, es igual, menor a la presión del sistema 2. Eh, yo puedo realizar esto que... Con, eh, como, como ambas siguen una constante, que es la constante de Henry, esta constante que ustedes ven acá, al igualar constante yo voy a tener que la concentración de 1 dividido entre la presión 1 va a ser igual a la concentración de 2 dividido entre la presión 2. Esto ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos diluciones también. Pero en este caso, eh, lo que estamos haciendo es reducir el volumen. Básicamente aquí tenemos un volumen grande y como concentración, por lo general se expresa molar, va a ser igual a las moles. Moles de soluto disuelto en el volumen, el volumen lo que estamos es reduciendo un en volumen. Entonces, a reducir volúmenes, a reducir esta, este valor aumentando la presión, lo que vamos a hacer es que este valor aumente. Entonces, a mayor presión, mayor concentración. Esto es lo único que dice la, la, la ley de Henry. Que a mayor presión, mayor concentración, esto sigue una constante de proporcionalidad que se denomina constante de Henry o constante de la ley de Henry. Lo que sucede en las bebidas gaseosas, ya retornando a estas bebidas, ustedes aquí identificarán que esto hace parte de una bebida eh, de una multi, multinacional, las, para no llamarle el nombre y hacerle propaganda, la vamos a llamar las aguas negras del imperialismo yanqui. Eh, esas bebidas gaseosas, eh, o esa bebida gaseosa en particular, cuando ustedes... Eh, la destapan, ustedes empiezan a observar un burbujeo o burbujas que pasan del, del líquido hacia la atmósfera, hacia el gas, hacia el fase gaseosa. Lo que sucede con esas bebidas es que son empacadas y la razón por la cual son empacadas es para... Bueno, ustedes sabrán que estas bebidas gaseosas tienen un alto contenido de azúcar, altísimo contenido de azúcar, de calorías eh, eh, El azúcar es un caldo de cultivo para el crecimiento bacteriano dado que, pues, existen bacterias que degradan el azúcar y convierten el azúcar en energía, entonces ese azúcar es un cultivo para, cultivo para, para bacterias y para el crecimiento de microbios, entonces se le adiciona un gas, un gas inerte, en este caso un gas bastante inocuo, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, o CO2, pues lo que va a hacer es generar aquí un ambiente ácido en la bebida, eh, para evitar que, se, que proliferen el crecimiento de bacterias allí en la bebida. Entonces lo que las empresas hacen es tomar su, su botella, a aquí por ejemplo el... Tomar la botella de, de gaseosa o de bebida gaseosa o de refresco, tomar su, su bebida, la llenan con el líquido que quieren vender, la llenan por aquí con el líquido. Y luego hay unas máquinas que le van a inyectar eh, presión, o sea, le van a inyectar gas a altísimas presiones. Le van a inyectar gas a, digamos, qué sé yo, a 6 atmósferas de presión. Eh, y la tapan, la sellan automáticamente. Aquí en este espacio pequeño que ustedes observan, de, de, de donde está el líquido y está el gas, hay 6 atmósferas de presión, de, de CO2. Supongamos que inicialmente aquí no hay CO2, no hay ninguna molécula de dióxido de carbono en el líquido. Al aumentar esta presión, al inyectar gas en esta presión, lo que vamos a propiciar es que esas moléculas de dióxido de carbono empiecen a disolverse en el líquido, empiezan a disolverse en el líquido hasta que se alcance un equilibrio termodinámico Cuando ustedes destapan estas bebidas gaseosas, cuando se han notado que las destapan, eh, lo que ustedes escuchan es un sonido de gas escapando a un, un contenedor. Ese sonido lo que hace es, pues, liberar la, la poca presión que queda, ¿sí? Libera la poca presión que queda y entonces la bebida gaseosa ahora ya destapada eh, se enfrenta a la vicisitud de tener una presión diferente. ¿sí? Aquí está seis atmósfera de presión, cuando ustedes la destapan, quitan la tapa, ustedes lo que hacen es que la presión del sistema sea una atmósfera de presión. Al ser ahora una atmósfera de presión, eh, lo que vamos a propiciar es que eh, la concentración cambie. Y al cambiar la concentración, dado que ahora, aquí tenemos una presión alta y tenemos acá, una, por ende, una concentración alta, dado que a mayor presión, mayor concentración. ¿Sí? Al destapar la bebida, vamos a obtener entonces una presión baja. Una presión baja, y sabrán ustedes que a menor presión debe haber una menor concentración. Entonces, cuando tapamos la bebida así, lo que vamos a tener es una superficie sobresaturada de dióxido de carbono y pues esas esos moléculas de dióxido de carbono empiezan a burbujear. Y ese burbujeo es lo que ustedes observan aquí. Esas moléculas de dióxido de carbono subiendo hacia la superficie para escaparse. Eso es lo que ocurre en una bebida gaseosa. Eh, esta formación de burbujas eh, se puede propiciar utilizando bien sea eh, agitamiento, si ustedes tapan aquí o, o agitan la botella, lo que van a hacer es alterar el equilibrio que había y van a generar que se formen más burbujas y las burbujas a salir expulsadas por el líquido pues van a arrastrar el líquido también y van a salpicar a las personas o a, a lo que alrededor. También eh, hay un, un tipo de un experimento que es bastante famoso en la internet, y es utilizando un tipo de, de, de dulce refrescante que es el mentos. El mentos, cuando ustedes lo adicionan a, a la botella de, de agua, de de gaseosa, de, de agua negra del imperialismo yanqui, lo que hace es propiciar la formación rápida de, de, de burbujas. Ese proceso se denomina nucleación. Lo que pasa es que la superficie del mentos no es lisa en su totalidad, es una superficie bastante rugosa, bastante rugosa. Y ahí en esas pequeñas cavidades rugosas se propicia la formación de burbujas. Y esto genera es, ¿no? una reacción en cadena y lo, lo, lo que hace, bueno, que hace que el líquido se haya expulsado de la botella. A las, las pajitas o los pitillos, como se les conoce aquí en Colombia, pues también generan ese efecto. Lastimosamente, las pajitas de papel que ya se dejaron de usar, pues el papel también tiene una superficie rugosa, y eso genera la formación de más burbujas. Eh, el plástico eh, tiene una superficie mucho más uniforme, entonces cuando ustedes introducen un pitillo de plástico en una bebida gaseosa, pues sí van a observar que se forman eh, nucleación de pequeñas burbujas de dióxido de carbono, eh, pero no, no va a derramar las bebidas. Sin embargo, cuando ustedes utilizan una pajita de papel, de papel, no sé si ustedes alguna vez alcanzaron a utilizarla en su, en su vida, eh, cuando ustedes introducen una pajita de papel en, el, en la bebida gaseosa, pues la, van a empezar a observar un burbujeo bastante mayor, eh, lo que hace que pues, también la, la gente se siente incómoda, porque va a haber un burbujeo que, que adicional a eso, el dióxido de carbono, además de generar el, el ambiente inerte, en la bebida pues también proporciona una, una sensación, eh, no sé si refrescante, de, de burbujeo y de, de acidez en las papilas gustativas. Entonces, una bebida sin dióxido de carbono, eh, bueno, ustedes nota, habrán notado la diferencia cuando toman una gaseosa que la dejaron destapada allí por, qué sé yo, por dos horas, ya no tiene tanto gas disuelto. Entonces, la sensación o, o, o la sensación organoléptica la bebida es bastante diferente. Entonces, por eso es que se dejaron de usar eh, lastimosamente los, la, los pitillos de papel, pues porque además de generar la formación rápida de uruguay, de, a, hacían que la bebida perdiera rápido la, la concentración de gases. Eh, digo lastimosamente pues porque el papel es reciclable, eh, contamina menos, aunque... Y el... el, el plástico, pues contamina más. Además, el plástico libera eh, contaminantes xenobióticos a nuestro cuerpo, como el bifenol A, que en algún momento les hablaré de ese fenómeno. Vamos a intentar, bueno, ¿quedó esto claro? ¿Hay alguna duda aquí con respecto a esto? No sé si me supe explicar bien. ¿no? Pasa que a mayor presión, más líquido se disuelve más gas se disuelve en el líquido. Cuando nosotros quitamos esa presión, pues lo que vamos a hacer es que el gas que se disolvió pues, pase nuevamente a la fase gaseosa y por eso es que se ven las burbujas. Eh, en ley de Henry podemos utilizar dos ecuaciones. Una es esta, donde me piden... Bueno, una es esta, en donde me piden que calcule la concentración dada una presión y me dan la constante de Henry. Y otra es donde me piden, por lo general, calcular la constante de Henry eh, con ciertos valores de acción molar. Vamos a resolver dos ejercicios de leyes Henry uno aplicando este procedimiento y otro aplicando este otro procedimiento de interpolación. Veamos este experimento, este ejercicio eh, y me pide que calcule la concentración molar de nitrógeno disuelto en agua a 20 grados centígrados a una presión parcial de 1.5 atmósferas. Aquí lo que voy a utilizar es eh, la ecuación de que concentración va a ser igual a la constante de Henry, vemos aquí caso por la presión parcial. En este caso, para este experimento, lo que no conozco es la concentración, este va a ser mi incógnita. La constante de Henry la debo sacar de esta tabla, y la presión pues me la da el ejercicio, simplemente busco los valores, reemplazo y calculo concentración. Entonces la concentración eh, a 20 grados centígrados, 20 son 293 Kelvin, va a ser igual a la constante de Henry a 20 grados centígrados por la presión parcial de ese gas. Entonces ubico en la tabla 20 grados centígrados y 20 grados centígrados corresponde a esto a estos valores que estoy señalando aquí. El ejercicio me pregunta por concentración y deseo incluir la constante de Henry para el nitrógeno, entonces me ubico aquí en el nitrógeno tenemos el nitrógeno, y la constante de Henry 7.3, o que estos valores están por 10 a la menos 4, y son unidades de molar sobre atmósfera. Entonces aquí la, la constante de Henry va a ser igual a 7.3, por 10 a la menos 4 molar sobre atmósfera, por la presión parcial del gas, pues la presión es 1.5 atmósferas, y se cancelan ambos atmósferas con atmósfera y me queda la, este valor en unidades de concentración. Profe, disculpe. Sí, claro. Este, ¿Será que puede repetir un momento desde el principio, porque mi internet falló y se fue el sonido? ¿Desde dónde? ¿De la diapositiva anterior o esta? No, desde esta. Ok, dale. Aquí lo que estamos haciendo es resolviendo un ejercicio de ley de Henry, utilizando la expresión de que la concentración de una sustancia... Concentración de una sustancia a una temperatura dada va a ser igual a la constante de Henry K a una temperatura dada también por la presión parcial del gas. Aquí coloquemos P sub i porque es presión parcial. En este caso, el ejercicio me da los datos, me da, o sea, me habla de una temperatura dada, 20 grados centígrados, y además de eso, me da la presión parcial del gas. Entonces, P sub i por acá, P sub i va a ser igual a 1.5 atmósferos Esto es con respecto a la presión. Ahora tengo que ubicar en la tabla, dado que me están preguntando por concentración, me están preguntando por este valor, tengo que ubicar en la tabla este valor de constante de Henry a esa temperatura. La temperatura es 20, entonces ubico en mi tabla 20 grados centígrados, y esos 20 grados centígrados corresponden a estos valores señalados aquí. Ahora, el gas es nitrógeno. El nitrógeno es moleculares N2, y lo ubico aquí en la tabla, y es 7.3. Entonces la constante de Henry K sub i, o con K sub h, a 20, va a ser igual, no esto es un 20, va a ser igual a 7.3, pero ojo que estos valores de la constante de Henry están, si hay que leer la tabla, y la tabla me dice que está eh, por 10 a la menos 4. Esta, las unidades de estos valores de constantes de Henry son molar, dividido entre Ahora simplemente reemplazo. La concentración a 20 de nitrógeno va a ser igual a la constante de Henry, 7.3 por 10 a la menos 4 molar sobre atmósferas, por, todo esto multiplicado por la presión, 1.5 atmósferas. Aquí se cancela atmósferas con atmósferas y me queda esto, unidades de concentración. Entonces la concentración a 20 grados centígrados va a ser igual a 7.3, exponente a la menos 4, por 1.5, y eso da 1.1 por 10 a la menos 3. A ver. Mola. Bueno, en realidad el valor es alto, eh, utilizando toda la cifra de 0.00, 1095 Hola. listo. De esta manera se, re, se resuelven ejercicios de ley de Henry utilizando eh, esta expresión. Que está una pregunta sí, claro. eh, para ejercicios futuros: tendremos que hacer una conversión en caso tal de que nos den la presión en diferentes atmósferas, sí, señor. En otras unidades, en torr en milímetros de mercurio o en bar, hay que llevarnos atmósferas. Bueno, depende de las unidades de la constante de Henry. Si la constante de Henry está en atmósfera, ustedes la presión deben pasar a la atmósfera. Si está en otras unidades, pues la presión deberíamos pasarla en otras unidades. Ahora vamos a intentar resolver este otro ejercicio en donde se debe utilizar una interpolación. No sé si ustedes en fundamentos de matemáticas alcanzaron a ver interpolaciones o en su escuela en, en, en matemática o cálculo de grado 10. ¿Ustedes vieron interpolaciones? Básicamente es esto. Eh, voy a hacer este interpolación. Perdón. Eh, Básicamente, ustedes saben que las, las rectas, una, una gráfica, una exisa y una ordenada, pues si yo hago, tengo una, una gráfica así de este, de este estilo, yo puedo caracterizar esta gráfica utilizando, bueno, aquí tenemos que esto es X y que esto es Y, ¿cierto? Esta gráfica, pues, dependiendo de sus valores, de sus pares de datos ahí ordenados, sigue una ecuación, que es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, ustedes recordarán que es igual a Y, que es el valor de la variable independiente, eh, igual a M, que es el valor de la pendiente, por X, más B. Donde B es básicamente el intercepto. Este punto, el intercepto. Utilizando este, esta ecuación, yo puedo interpolar datos. Es decir, pues, si la pendiente permanece constante, eh, para esta gráfica, pues si me dan un valor de, de X, de, pongamos aquí X, X sub Y, pues yo puedo determinar, utilizando la gráfica, pues eh, Y sub Y. De igual manera, si me dan un valor de Y, puedo determinar el valor que le corresponde a x eh, utilizando esto esto yo puedo determinar eh, una ecuación utilizando interpolación de la siguiente manera entonces en este ejercicio en particular miren solamente me dicen hay que determinar la constante de henry para la molécula de etano a 35 grados centígrados es decir, 308 Kelvin. La respuesta es este valor que está acá. Bien, entonces, eh, lo primero que tengo que hacer es eh, pensar mi ejercicio y me están hablando del etano, entonces los datos que debo utilizar son estos datos que están en esta columna de metal. Me están pidiendo que hay el valor de la constante de Henry a una temperatura de 35 grados centígrados, pero si se dan cuenta... En la tabla solamente existen datos de 30 y 40 grados centígrados, de 303 y 313 helms. Debo entonces hallar el valor de la constante de Henry, que está ahí entre los dos. ¿Sí? Para ello, pues, eh, debo pensar en función de la gráfica y utilizar esta expresión. Esta expresión, sigue, si ustedes la notan allí un poco... Sigue la misma forma de, de la ecuación de la recta. Uh, en donde esto va a ser, bueno, Y, acá tenemos X, pero esta es la pendiente. Y bueno, de esta manera podemos determinar el valor de... Aquí está la ecuación de la recta. Incluye. Y sub 0 sería el intercepto, entonces debo determinar en estos datos, en este rango de valores, cuáles son los que voy a utilizar. Noten que la temperatura es 35, entonces... Debo utilizar un rango de temperatura que esté entre 35. Pues tenemos 30 y 40. Estos dos con, eh, adquieren el criterio de estar entre 35. Pues 30 está 5 por debajo y 40 está 5 por encima. ¿Por qué no puedo usar estos dos eh, 0 y 10? Pues porque son valores que están muy alejados de la temperatura a la cual me están pidiendo. Entonces, eh, debo... Eh, interpretar cuáles son los valores de Y y cuáles son los valores de X en este caso eh, la temperatura va a ser mi variable eh, de, independiente y el valor de la constante Henry va a ser mi variable independiente se me están pidiendo que haya Y sub X en este caso yo voy a tomar este valor que está aquí como perdón como Y sub 0 y este valor que está aquí me voy a tomar como y sub 1. Y el valor que está entre ellos dos va a ser y sub x, es el valor que me están pidiendo. Eh, de igual manera procedo con las temperaturas en kelvins. Este valor que, este, que está aquí va a ser x sub 0, que es el valor que está antes eh, de la temperatura. Y este valor que está aquí va a ser eh, x sub 1, que es el valor que está después. El valor que está en medio de esos dos va a ser pues x simplemente. O X sub X, aquí no está escrito X sub X. Entonces con esos datos voy a ingresar los valores para determinar Y sub X. Entonces la, el valor de la constante de Henry, a esa temperatura en particular, a 35, va a ser igual hay Y sub 0. Y Y sub 0 corresponde a 3.42. Eh, ojo que todo esto está también por 10 a la menos 4. Al final le, le adicionamos más esta división. X menos X sub 0. entonces X es la temperatura a la cual yo voy a determinar esta expresión. Puedo tomarlo en grados centígrados o en Kelvin, no hay, en este caso no hay inconveniente. Eh, como somos químicos vamos a tomarlo en Kelvin, entonces 308 Kelvin menos eh, X sub 0. Donde X sub 0 es la temperatura que está antes de valor, o sea, la temperatura que está antes de valor es 303 Kelvin. Esto está dividido entre X1, que es la temperatura que está después del valor, en este caso es 313, menos eh, X0, que es la temperatura que está antes del valor, 313. Esta operación la realizo y la multiplico por eh, Y1, que es el valor de la constante de Henry, que está después del valor, es decir, 4.23, menos... Ya sub cero, que el valor de la constante de Enrique está antes. 3.42. Eh, resolviendo esta expresión me va quedando lo siguiente. 3.42, que vamos a dejarlo aquí, 3.42. Más, aquí arriba 308 menos 303 me da eh, 5. Y 303 entre 303, perdón, menos 303 me da 10. Entonces eso allí va a 5 entre 10. 0.5, que multiplica a 4.23 menos 3.42, 4.23 menos 3.42, eso me da 0.81, por 0.5 más 3.42, eso me da 3.825. Y esto como está por 10 a la 4, por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 4. Entonces este valor, que les dije que estaba acá escrito, 3.825, que corresponde al valor de la constante de Henry para el etano disuelto en agua a 35 grados centígrados. De esa manera nosotros podemos encontrar un valor eh, que me está dado en la tabla, simplemente tomando los valores que están más cercanos. Eh, sigamos entonces con, hablando de, de compuestos, hay compuestos que aunque son sólidos, aunque son sólidos tienen agua, son, esos compuestos se denominan hidratos sólidos, eh, y tienen agua en su estructura, eh, estos compuestos permiten, pues, porque tienen cavidades, la estructura cristalina tiene cavidades que permiten alojar moléculas tanto de agua como de otros otro tipos de de compuestos químicos entre, bueno, ahí tenemos eh, compuestos que la nomenclatura para este tipo de compuestos para, para hidratos sólidos para sólidos hidratados eh, va con respecto al número de moléculas de agua que tenga entonces, eh, entonces simplemente para, para mencionarles que existen y eh, la que no tiene molécula de agua pues se denomina anidro la que tiene media molécula de agua se denomina hemi y hidratado la que tiene una molécula monohidratado eh, entonces ustedes van a esta nomenclatura que está que es una nomenclatura tradicional cuando ustedes encuentren esos nombres en un compuesto químico eh, sequidr o hemi pues ustedes de una vez hagan la referencia que tiene tres medias moléculas de agua y media molécula de agua respectivamente la que no tiene pues es anido Ejemplos de eso, pues, eh, bueno, sigamos avanzando. Esto simplemente para decirles que existen este tipo de compuestos y que dependen del número de moléculas de agua que tengan, así va su nomenclatura. Y ahora, bueno, pues ya vamos a entrar a la concentración de disoluciones, eh, o unidades de concentración, y ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Pues básicamente, porque... Eh, Conocer eh, o, o determinar las unidades de concentración en sus, en sus correctas proporciones, pues nos va a permitir entender eh, cómo funcionan ciertas regulaciones y eh, muchos procesos, inclusive biológicos. Si nosotros no somos capaces de, de expresar una, como químicos, como preparadores de disoluciones, no somos capaces de entender disoluciones, pues vamos a tener problemas, dado que los médicos confían en nosotros para administrar una cantidad correcta de, de fármaco, la dosis, eh, y las comunidades eh, afectadas confían en nosotros para determinar niveles de contaminación, como por ejemplo plomo, arsénico o mercurio. El mercurio tiene una gran pro problemática en, en Colombia, y es que, bueno, el el mercurio en, permitido por día, la, la dosis diaria de mercurio es 0.15 microgramos por kilogramo de peso. En el resto del mundo esa es la dosis máxima permitida. Si ustedes eh, encuentran un alimento en, en Estados Unidos, en Europa o en países con regulación alta de mercurio, pues eh, con este límite superior, pues el alimento es inmediatamente suspendió de los centros de expendio. Sin embargo, en Colombia, pues, el mercurio que consumimos, el mercurio que viene en esas láticas de, de atún, tiene una, perdón, el, esas de atún tiene una concentración de mercurio que equivale a 6.9, 6.09 microgramos por, por día, y eso es casi, casi nueve veces lo que está permitido en el mundo, eh, aquí hubo una gran controversia con respecto al Mercurio. Eh, creo que por aquí está viendo la noticia. Mercurio, Colombia. Una noticia de... Como el tiempo, fue hace dos años. No sé si ustedes estaban conscientes y, y en las noticias... Eh, vieron pues que este tipo de atún, bueno, esta marca en particular de atún, eh, científicos tomaron eh, muestras y calcularon la cantidad de mercurio, y les dio por encima de límite permitido, y la respuesta que dio la CEO de Bankams fue que, por aquí vamos a estar si está la, la, la respuesta de ella, Dice que, que el consumo de una dosis única de mercurio no afecta, no implica efectos adversos sobre la salud. Además de eso, ella, eh, la CEO de Bancams dijo, pues, pues la gente antes se colocaba calzas en los dientes que tenían amalgamas de metilmercurio y no se murieron. Pues bien, eh, efectos de mercurio en la salud humana, eh, esto viene de una conferencia en la ciudad de Minamata, en Japón, eh, que tiene relación con el mercurio. Eh, si ustedes buscan en internet, enfermedad de Minamata, y es, eh, era una fábrica, eh, no me acuerdo ahorita de qué era la fábrica, pero esta fábrica lo que hacía era eh, arrojar, me arrojar mercurio a una cuenca, y la gente que vivía por allí, por esa cuenca, eh, consumía pescado, y el metilmercurio fue ingresando y afectando el sistema neurológico, y esta foto que ustedes ven ahí en pantalla corresponden a, a, a ese síndrome, que se denomina el síndrome de Minamata, inclusive afectaba hasta los perros que consumían el... Y a raíz de eso, eh, de la enfermedad de Minamata, pues, salió una orden expresa, una orden ejecutiva a nivel mundial, de que los límites de, primero, controlar el mercurio, y solamente hasta, hasta el año pasado, el, la Corte Constitucional de Colombia eh, empezó a hablar sobre la regulación de Mercurio en Colombia. Antes eh, se desconocía. Eh, y, ¿Y por qué? Bueno, esto, esto es lo que ocurre allá, en, lo que ocurrió en Japón, en la ciudad de Minamata. A ver si por aquí les puedo hablar del, de, de cuándo fue que ocurrió. Pues fue entre 1953 y 65 y a raíz de eso, pues, eh, se empezó a hablar de, de regulaciones de mercurio. Uh, en Colombia solamente hasta el año pasado empezamos a, a regular el, el mercurio en el agua. Y básicamente es porque el mercurio en Colombia, pues, primero no estaba regulado, no estaba controlado. Y quienes lo utilizaban para extracción de oro, pues, son los grupos ilegales. Eh, lo que pasa es que el mercurio, cuando entra en contacto con el oro, pues eh, lo que hace es atrapar las, las moléculas de oro, el sólido del oro, y lo amalgama en su, en su interior. Luego, con un proceso de calentamiento, se libera el oro, y pues, los pescadores, o, perdón, las, los mineros artesanales lo que hacen es extraer el oro eh, y recuperar el mercurio para seguir extrayendo oro de las aguas, pero ese mercurio va siendo liberado poco a poco al agua, y los peces poco a poco van consumiendo mercurio y nosotros poco a poco vamos ingiriendo y adquiriendo mercurio en nuestros cuerpos eh, por ese tipo de peces, peces de río. De hecho el pez que más bioacumula mercurio es eh, el pez gato, como se conoce en Colombia, el bagre. Es uno de los pescados que más bioacumula mercurio. Eh, catfish, pez gato. El en, en estudios se ha encontrado que de los pescados que menos bioacumulan mercurio es el bocachico. Entonces, si eh, ustedes consumen bocachico, lo felicito, están consumiendo menos mercurio, además está, es un pez endémico ahí del Río Magdalena. ¿De dónde viene este proceso de Atún Van ¿Y, ¿Y por qué en Colombia eh, nosotros comemos atún que tiene límites de mercurio que están por encima de del límite mundial permitido, pues básicamente eh, los barcos pesqueros aquí en, en Colombia salen por el mar Caribe a pescar peces de atún, a pescar atunes. Eh, ellos simplemente tiran la malla y pues lo que caiga ahí, cae. Y apenas encuentran atunes, ellos los meten. Eh, esto lo, se lo estoy contando porque lo conozco de primera, bueno, no de primera persona. Un amigo trabajaba en un vancamps en, en Cartagena y él me contaba pues que allí llegaban los barcos con el atún congelado. El atún lo traían en, en unos contenedores, lo almacenaban en, en amoníaco para que no se dañaran. Y, eh, y bueno, entonces el atún, el atún perdón, lo clasificaban por tallas. Entonces aquí tenemos, un supongamos que esto es un atún, lo clasificaban por tallas. Entonces ustedes saben que los peces cuando... Eh, entre más grande, más talla tiene. Y un pez grande, el atún es un pez que además de eso es carnívoro y es caníbal, también se come a otros peces, a otros atunes pequeños. Eh, entonces, entre más grande el atún, más atunes pequeños habré consumido. Y por ende, más mercurio va a tener en su cuerpo. Entonces, en Colombia, cuando el barco llega al aquí a, a, a los puertos, pues los clasifican. Atunes de talla pequeña. Ok, bueno, estos atunes van para exportación. ¿Por qué? Pues porque los atunes de talla pequeña tienen menos metilmercurio en su cuerpo. Tienen pequeñas cantidades de mercurio. Atunes de talla grande. Ok, esos van para el consumo local. Y estos son los que Atun Bankans utiliza para hacer sus eh, los mitos de atún, empacarlo en sus láticas y venderlo en el supermercado. Eh, a unos límites eh, de inclusive 6 microgramos por kilogramo, donde el límite mundial es 0.15. Esto quiere decir que aquí en Colombia estamos consumiendo casi 9, 9 veces más mercurio de que consume un ciudadano eh, del resto del mundo. Bien, sigamos con este tema y vamos a hablar entonces de molaridad, ya tuve una unidad de concentración química en la cual me habla de que debo interpretar la cantidad de moles de sustancia que están disueltas en un volumen de disolución. Por lo general la molaridad se expresa en pues, eh, moles de soluto sobre litros de disolución. Entonces, para hacer el cálculo de la concentración en molaridad, yo lo, lo que debo hacer es hallar las moles de soluto, eh, hallar el volumen del perdón, de la disolución, expresarlo en litros y realizar el respectivo cálculo matemático. Eh, para cálculo de moles, yo creo que ustedes son, eh, bueno, eso lo habrán visto en Fundamentos de Química, lo que tenemos que hacer para calcular las moles, ahora, moles yo la puedo expresar con la letra N, también hace referencia a moles, va a ser igual a la masa y entre el peso molecular. Esto también eh, lo puedo decir así, mol, son equivalentes utilizar una N o utilizar la palabra mol. Entonces pues la masa de, del soluto debo dividirla entre el peso molecular y el peso molecular lo hallo o lo, lo ubico sumando los pesos atómicos. Entonces debo tener a la mano a menos que conozca exactamente la expresión molecular, debo tener a la mano una tabla periódica. Entonces, para este cálculo de unidades de molaridad, debo tener a la mano una tabla periódica. Entonces, eh, aquí hay una, simplemente un, un ejercicio de aplicación, un ejemplo de aplicación. Tenemos una disolución compuesta por un mol de sacarosa. Eh, hay un mol de sacarosa. Ya aquí me están dando las moles, o sea, no me dan la masa, sino que me dan las moles. Y está disuelta en un litro de disolución. Entonces, la molaridad va a ser igual a las moles de sacarosa, que son un mol, un mol entre el volumen de la disolución. El, el volumen de la disolución es un litro. Un litro. Entonces, dividir eh, un mol entre un litro, pues eso me da 1. Y mol sobre L... Esto es igual a un molar. Entonces, ¿se expresa de esta manera o se expresa de, de esta manera? Entonces, las la unidades de concentración en molar, por lo general, por lo general se expresan así. O sea, este corchete cuadrado que estoy dibujando aquí va a enmarcar el nombre del soluto. Entonces, en este caso, si sí, sí es cloruro de sodio, NACL. Y lo que voy aquí después del igual, yo debo entender que es concentración en molar. Esto es una de las unidades de concentración más fáciles de expresar. <coughs> eh, o sea, es bastante sencillo calcularlo y obtenerlo. Aquí hay un ejemplo. Eh, hay que calcular la molaridad. de, Bueno, calcule la cantidad de moles y la masa de cloruro de cobalto dihidratado necesarios para obtener 500 mililitros de una disolución 0.1 molar de cloruro de calcio eh, de hidratado. aquí están las respuestas, esto que está aquí en rojo son las respuestas y vamos a pensar cómo podemos solucionar este ejercicio eh, teniendo, obteniendo los datos que están acá primero que todo debo ubicar lo que me están preguntando, me están preguntando por eh, moles voy a cambiar aquí el color, bueno de hecho, que aquí trabajo mal y voy a llevarme este ejercicio, ¿Dónde está? ¿dónde está? Bien, esto tenía una animación, pero bueno, ahorita, ahorita regresaremos. Voy a llevarme este ejercicio para, para acá. Hasta el momento va, ¿Alguna duda? No, profe. Ah, profe, lo de la molaridad siempre es sobre un litro. Eh, siempre se debe expresar el volumen en litros. O sea, no. Ahorita vamos a ver que no, no siempre vamos a tener volumen en un litro. De hecho, en este ejercicio el volumen son 500 mililitros. Voy a tomar esta, esta diapositiva. Y o sea, en este a... caso tendríamos medio litro, pero con tal es de que esté expresado en litros. La unidad se sí, debe utilizar es Sí, sería 0.5 litros. Ok. Bien, voy a tomar esto acá, aumentarle aquí el tamaño. Esperen un segundito. Listo, entonces tenemos cloruro de cobalto de hidratado. COCL2 y me están pidiendo que calcule en eh, primer, primera instancia la cantidad de moles. O sea, las moles de COCL2 hidratado, dos veces hidratado, esto lo debo obtener. Y además de eso, pues, de, de esto me, también me piden la masa. Pues, eh, ustedes sabrán que moles va a ser igual a la masa entre el peso molecular entonces debo hallar el peso molecular multiplicarlo por las moles y hallar la masa pero eso viene después lo primordial en este ejercicio es hallar las moles de cloruro de cobalto este punto es el punto eh, que debo, debo hallar ahora me dan ciertos datos me dan que esta disolución de cloruro de cobalto va a estar disuelta en un matraz del en medio o un matraz de fondo perdón un balón de fondo ah, un redondo un poco más estilizado como fue, fue Esto es de 500 mililitros es decir que el volumen de la disolución va a ser 500 mililitros además de eso me dicen que la disolución que voy a preparar, es decir que la concentración de cloruro de cobalto de hidratado 1 CL2 de eh, hidratado va a ser igual a 0.1 molar. Y 0.1 molar, esto corresponde a 0.1 moles dividido entre litros. M es equivalente a moles sobre litros. Listo, entonces tengo allí el cloruro de cobalto. Vamos a intentar dibujar ahí el cloruro de cobalto, lo que es rojo. Pongamos que aquí va a estar el cloruro de cobalto, la disolución. Entonces, tenemos cloruro de cobalto y la disolución. Ahora me piden entonces que haya las moles. Eh, por otro lado, yo conozco, o sé que la ecuación de molaridad, esta ecuación de molaridad, voy a escribirla por aquí, molaridad, va a ser igual a las moles, entre el volumen expresado en litros. Entonces, fácil, fácil. Eh, me están pidiendo que haya las moles, pues las moles van a ser igual. Aquí de esta expresión, y colocándole aquí el asterisco, voy a despejar moles. Entonces moles van a ser igual a la molaridad por el volumen expresado en litros. Y ahora lo que debo tener es la molaridad, pues la molaridad la tengo por aquí. Y debo tener el volumen, el volumen proyectado en mililitros. Lo que debo hacer aquí es un factor de conversión y pasar de mililitros a litros, entonces yo por acá sé que mil mililitros equivalen exactamente a un litro, utilizando este factor de conversión entonces voy a tener aquí 500 mililitros, que es este volumen acá, por agua y el factor de conversión, abajo necesito lo que se va a cancelar, que son mil mililitros, voy a cancelar mililitros, por eso lo coloco acá abajo y acá arriba necesito litros, por eso lo coloco arriba, se cancelan entonces, mililitros con mililitros me queda esto expresado en litros simplemente una operación de dividir 500 entre 1000 y eso me da 0.5 litros listo bien ya tengo entonces el volumen expresado en litros la molaridad y puedo hallar las moles de manera sencilla entonces las moles de cloruro de cobalto de hidratado van a ser iguales a la molaridad que es 0.1 Mol sobre litro, 0.1 mol dividido entre litro, multiplicado por el volumen en litro, 0.5 litros. Aquí se cancela, litros con litros se van y me queda esto expresado en eh, moles. Entonces, 0.1 por 0.5 se me da 0.05 moles de cloruro de cobalto dos veces hidratado. Ahora bien, ahora me piden la segunda parte del ejercicio obtener la masa, la masa de cloruro de cobalto hidratado. Para ello requiero una tabla periódica, debo utilizar la masa, recuerden que para hallar la masa debo tener el, las moles y multiplicarlas por el peso molecular donde el peso molecular pues va a ser lo que pesa el cobalto, lo que pesan dos átomos de cloro y lo que pesan dos moléculas de agua. Para ello me voy a la tabla periódica y voy a buscar primeramente el cobalto. De hecho si ustedes quieren lo pueden buscar eh, automáticamente en la internet. ¿Quién dijo algo por acá? lejos en el problema. Entonces voy a buscar el cobalto y el cobalto es este elemento aquí y tiene un peso atómico de 58.9. Por, por aquí vamos a ubicar. pues Voy a ubicar esta molécula de cloruro de cobalto aquí eh, y voy a identificar cuántos átomos tiene. Vamos a tener cobalto, vamos a tener cloro, vamos a tener eh, hidrógeno y vamos a tener oxígeno. Del cobalto vamos a identificar cuántos átomos tiene, pues tiene uno solo. Cloro tiene dos átomos. Hidrógeno tiene dos por dos, cuatro. Y oxígeno tiene dos átomos. Entonces vamos a buscar la masa de cada uno de ellos y las vamos a multiplicar. Y al final realizamos una sumatoria. total. Entonces, uno por la masa del cobalto, que es exactamente 58.93. tenemos la 58.9. Estas unidades son unidades atómicas, pero como estamos hablando de una molécula, van a ser gramos molar al final. El cloro, el cloro está en aquí en el grupo 17, los halógenos, tiene una masa de 35.45, 35.45. El hidrógeno, pues tiene una masa de 1, el hidrógeno, 1.008, dejémoslo allí en 1, 1.0, y el oxígeno, tiene una masa de 15.99 esa la podemos redondear a 16 y simplemente realizo las respectivas operaciones en matemáticas 1 por 58.9 pues me queda 58.9 eh, 2 por 35.45 esto me da 70.9 4 por 1 me da 4 4.0 y 2 por 16 tenemos esto es 32.0 realizamos simplemente la sumatoria de esto y esto me da 58.9 más 70.9 más 4 más 32, 165,8 gramos por cada molécula que hay. Ahora listo, este es el peso molecular. Esto es lo que pesa una molécula, pesa 165.8 gramos. Un, un mol de, de molécula y como hay eh, 0,05 moles pues ¿cuánto pesarán 0.05 moles? entonces la masa va a ser igual a lo que, los moles que hayamos que son 0.05 moles y lo multiplicamos por este peso molecular que son 168 165.8 gramos por cada mol Aquí vemos que se van a cancelar moles con moles, y esto me va a quedar al final en gramos. Entonces la masa es igual a, esa cantidad por 0.05, me da 8.29. 8.29 gramos. Entonces aquí está la respuesta, 0.05 y 8.29. Ahora la pregunta es, ¿cómo preparamos esto en el laboratorio? Eh, o ¿cómo procedemos nosotros a preparar esta disolución en el laboratorio? Pues de la siguiente manera. Eh, bueno, este, este esquema que está aquí me indica cómo en realidad se deben preparar las disoluciones. O sea, debemos utilizar el papel para pesar. Vamos utilizar un papel para pesar y en ese papel, pues, vamos a añadir la cantidad de 8.29 gramos de cloruro de cobalto hidratado esto lo, bueno si estuviéramos en la universidad cómo cómo prepararíamos esta disolución es la la pregunta primero pues qué materiales tengo que pedir eh, le tengo que pedir al auxiliar del laboratorio le tengo que pedir primero que todo un balón de fondo plano o un atrás de 500 mililitros Entonces, eso debe ir anotado allí en, en mis materiales debo pedirle eh, un embudo, pues si lo requiero, debo pedirle un frasco lavador con agua destilada eh, y debo pedirle, bueno las balanzas están dañadas, pues un papel y debo pedirle también el cloruro de cobalto hidratado. Lo reviso a ver eh, si tiene alguna contraindicación. Eh, los que del grupo 1, 1B que estuvieron conmigo en el laboratorio de ayer sabrán que los activos deben tener unas etiquetas y las etiquetas deben tener unos pictogramas que indican eh, los riesgos asociados con ese comportamiento bien, le pedí, pedí eso al señor eh, auxiliar en este caso en la universidad el procedimiento no es así en, en el resto de universidades del mundo tú escribes estos, lo que necesitas en un papel, se lo presenta al auxiliar él lo busca y te los entrega en la universidad del Atlántico no el profesor eh, te lleva a todo el laboratorio tú Tienes que estar en el laboratorio, allí el profe te lleva todo en un carrito y te lo entrega. Eh, pues bien, el profe te entregó esto y vamos a preparar la disolución. Lo primero que tengo que hacer es tomar ese papel para pesar, o un vídeo de reloj, también lo puedo usar, eh, y llevarlo al cuarto de balanza, o donde esté una balanza que sirva. Entonces, tengo que ir allá. Ah, se me olvidó. Para sacar el cloruro de cobalto del frasco que me dan, debo utilizar una espátula que esté limpia. Entonces, adicional a eso, debo pedir una espátula. entonces Bien, pido la espátula, voy al cuarto de balanza, con la espátula, saco el cloruro de cobalto y empiezo a agregarlo en la balanza, poco a poco, hasta obtener aproximadamente, dado que esto no es una disolución que vaya a ser estándar, eh, ni adornado por el estilo, aproximadamente tengo que pesar 8.29 gramos. Esto es relativo, es, es, es, es, es, es, es, es aproximado. Entonces, lo, lo peso, lo más eh, cercano a 8.29, cuando esté contento, pues retiro allí el papel filtro, o el papel para pesar, y lo adiciono eh, en mi matraz de fondo. Lo adiciono utilizando un embudo y adicionando agua al papel para que caiga ahí todo el cloruro de cobalto hidratado. Le agrego un poco de agua, o sea, no le voy a agregar los 500 mililitros de una vez, le agrego un poco de agua. Y utilizando la mano, empiezo a agitar, proporcionando o permitiendo la disolución de todo el cloruro de cobalto allí. Y luego al final, con el resto, bueno, con el, con el frasco lavador o con el agua destilada lo que hago es llenar la disolución hasta la, hasta la marquilla. Bueno, este ejercicio dejémoslo aquí indicado. Simplemente utilizar la masa que vemos la masa molar que habíamos calculado anteriormente dividiéndola entre esta cantidad y dividiendo entre el volumen expresado en litros ahí tenemos la concentración este otro tipo de unidades de concentración se conoce como unidades de concentración físicas en donde debemos expresar la cantidad de soluto bien sea en gramos miligramos microgramos mililitros o microlitros y dividirla entre la cantidad de disolución eh, así tenemos entonces eh, porcentaje eh, masa volumen etcétera este estas unidades de concentración se utilizan eh, muy eh, se utilizan mucho para expresar por por ejemplo eh, porcentajes de alcohol en bebidas alcohólicas, 13% volumen-volumen, corresponde que por cada 100, 100 mililitros de disolución vamos a tener 13 mililitros de etanol. Esto para resolver este que está aquí, dice que una botella de vino de 700 mililitros eh, una, es una disolución que está al 13% volumen-volumen. Pregunta cuánto etanol hay en una copa de vino de 175 mililitros. La respuesta son 22.75 mililitros. Vamos a intentar resolver este. Bien, eh, aquí debemos entender pues, que me da una concentración que está al 13% volumen-volumen, entonces porcentaje, volumen-volumen. Para una disolución va a ser igual al volumen de soluto dividido entre el volumen de disolución. Donde la disolución pues es todo el B. Y me están preguntando cuánto soluto hay. ¿Cuánto soluto hay en una copa de vino? Una copa de vino que tiene un volumen de 175 mililitros. Este va a corresponder al volumen de la disolución. Simplemente esta expresión, eh, puesto multiplicado por 100, despejo volumen de soluto. Y por acá tengo que el volumen de etanol, en este caso, que es mi soluto, va a ser igual al porcentaje volumen-volumen por el volumen de la disolución dividido entre 100. Entonces, esto va a corresponder al porcentaje, esto está al 13%. 13% por el volumen, 175 mililitros. Divido entre 100, y esto me da 22.75 mililitros. Bueno, estos son relativamente sencillos, simplemente sacarle un porcentaje a una cantidad en particular. No hay, no hay mucho drama al respecto. Uh, digamos por acá. Tenemos partes por disolución. Aquí entran partes por millón, partes por eh, billón. Eh, las partes por millón, ustedes toman la cantidad de soluto, la dividen entre la cantidad de disolución y la multiplican por 10 a la 6. Las partes por billón, tienen toman la cantidad de soluto en gramos, la cantidad de disolución en gramos y la multiplican por 10 a la 9. Eh, la, hay unas unidades equivalentes, si es que partes por millón es equivalente a dividir miligramos entre litros, o miligramos entre kilogramos, es equivalente. Es decir, que, así, aquí mismo, si yo, estas unidades de aquí, partes por millón, es lo mismo que tener miligramos eh, por kilogramo. y acá también lo mismo que tener microgramos por eh, kilogramos. Noten, recuerden este valor, micro eh, sobre litro. Entonces, voy a regresar en unas diapositivas que tenía ya al principio. Y para ver a, a esta. Entonces, en el resto del mundo, eh, la dosis de, uh, de Mercurio era 0.15 microgramos por kilogramo. Es decir, 0.15 parte por billón. Y en Colombia estamos consumiendo 6.09 partes por billón. Porque microgramos sobre kilogramos corresponde a eh, partes por billón. Y tener microgramos dividido entre litros o entre kilogramos, eso es lo mismo que hablar de partes por billón. Ahí están las partes por millón, de, bueno, estas son por millón, no de billón. ...en agua eh, para el consumo. Eh, vamos a hablar de los equivalentes. Eh, estas unidades de concentración se utilizan... ...ya están bastante en desuso. Y esto es para eh, expresar concentración en forma de normalidad. Y pues los equivalentes son... Es, se, ...se calculan con solutos iónicos. ¿Cuáles son los solutos iónicos? Pues solutos que hay en disolución se van a ionizar en este caso el cloruro de sodio cuando lo, está, lo tenemos presente en agua pues vamos a obtener catión sodio más cation cloro el cation perdón la molécula de cloruro de calcio vamos a tener esta estos equivalentes de esa manera entonces los equivalentes son el número de cationes o aniones que puede producir una disolución en este caso el equivalente total para una disolución de cloruro de calcio se hace o hacer Tres iones. Perdón. Tres iones. Esos tres iones, uno es un cation, cation calcio más dos, y dos son dos aniones cloro menos. Eh, bien, eh, cuando tenemos una mezcla de dos disoluciones, bueno, tenemos cloruro de, de sodio y cloruro de calcio, vamos a tener... Eh, cinco equivalentes, un equivalente por un ion de cloro, de sodio, perdón, un equivalente por un ion de cloro, un equivalente por un ion de calcio y dos equivalentes por un ion de eh, cloro. Entonces vamos a tener tres elementos, un calcio y un sodio. Los equivalentes, pues, eh, lo mismo tomar que tomar las moles, y dividirlo entre el número de iones que, produ que se producen, y eso es un equivalente. Eh, las concentraciones expresadas en normalidad son eh, equivalentes entre volumen expresado en litros. Esto, como les digo, casi ya no se usa. Eh, están bastante alejadas de la realidad, pero bueno. Eh, como, como les decía, eh, si mezclamos una disolución, un molar de cloruro de sodio con un molar de cloruro de calcio, vamos a obtener un equivalente de sodio dos equivalentes de cloro y tres equivalentes, perdón, dos equivalentes de calcio y tres equivalentes de cloro. Eso es lo que hace referencia a los equivalentes. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, H2SO4, que es un ácido iónico que en disolución vamos a formarlo con dos iones H+, y un ion SO4 con dos cargas negativas. Entonces, el equivalente en función de iones hidróneos, de iones H+, para el ácido sulfúrico va a ser dos equivalentes, ¿Sí? Y el equivalente para iones sulfato va a ser un equivalente. Eh, equivalente, como les decía, es la cantidad de iones que se producen entre las moles. Entonces, un mol de esto, un mol de ácido sulfúrico va a producir dos moles de iones H+, más un mol de SO4. Entonces... Los equivalentes van a ser moles entre iones. Entonces tenemos dos entre. Perdón, tenemos eh, dos moles que se producen. Van a ser dos equivalentes. Un mol de esto que se produce va a ser un equivalente. Vamos ahora a las diluciones. Eh, disoluciones diluidas. Pues básicamente lo que vamos a operar es que al multiplicar la concentración. Por el volumen vamos a obtener una constante en este caso van a ser el número de moles y jugando con este valor nosotros podemos determinar eh, eh, cuántas moles hay cuando diluimos una disolución en este caso siempre se va a hablar cuando hablamos de dilución vamos a hablar de una disolución patrón una disolución stock o una disolución también que se conoce como disolución madre. Podemos encontrar esos términos para la disolución. Esta disolución patrón o stock o madre tiene una concentración concentración conocida. ¿Sí? La concentración de la disolución stock o madre es conocida. Por lo general estas disoluciones son, eh, se las, las venden. Son, son disoluciones comerciales o que preparan con un alto grado de exactitud siempre la concentración de las disoluciones patrón van a ser conocidas entonces básicamente lo que nosotros vamos a operar es que si tomamos la concentración conocida de la disolución patrón y un volumen conocido que tomamos de ella y a ese volumen le vamos a agregar más cantidad de disolvente pues podemos calcular la concentración de la, la concentración ah. diluida. En este caso vamos a mirar este ejemplo que tenemos acá abajo. Venlo por acá? Listo. El... Este ejemplo lo que me pregunta es, ¿cuál es el volumen de una disolución 3 molar de glucosa stock eh, necesario para preparar 250 mililitros de una disolución diluida con concentración 0.4? Entonces, por concentración diluida, eh, vamos a entender que la concentración eh, va a ser menor que la concentración stock, que la concentración estándar, porque estamos diluyéndola, estamos disminuyéndole la concentración. En este caso, en este ejercicio, yo tengo una disolución stock de glucosa. ¿sí? Esta es la disolución de glucosa que compré o que me proporcionaron en el laboratorio, cuya concentración es conocida. La concentración de esta disolución, la concentración de la stock, voy a colocarle aquí una S, va a ser igual a 3 molar. Luego, me están preguntando cuánto volumen de esto tengo que tomar para preparar otra disolución. Una disolución, en este caso, diluida. Esta concentración diluida va a tener otro volumen diferente a este. Volumen de, en este caso, va a ser 250. Perdón, el gráfico. Este va a tener un volumen de 250 mililitros. Y va a tener eh, una concentración... Vamos a llamarla aquí concentración de la diluida, con una de este volumen de la diluida. Esta concentración de la diluida va a ser igual a 0.4. Noten que 0.4 es menor que 3 molar. Por eso que esta de la derecha es la diluida y la de la izquierda es la concentrada. Bien, la pregunta es ¿cuánto volumen de esto tengo que tomar para preparar esta otra que voy a hacer acá, para preparar la diluida? Pues simplemente tengo que aplicar la siguiente pregunta. La concentración de la disolución stock o estándar por el volumen de la concentración stock va a ser igual a la concentración de la disolución diluida por el volumen de la disolución diluida. Y si me están preguntando qué volumen de la stock debo tomar, pues debo separar o despejar ese término. Entonces el volumen va a ser igual a la concentración de la diluida, por el volumen de la diluida, dividido entre la concentración de la stock. Entonces la concentración de la diluida va a ser 0.4 molar, por el volumen de la diluida va a ser 250 mililitros, entre el volumen de la solución stock, que es 3 molar, Aquí se cancela molar con molar y me queda esto en mililitros. ¿Por qué no, no pasé esta cantidad, ¿Por qué no pasé esta cantidad a mililitros? Perdón, a litros. Pues porque se iban a cancelar estas unidades. En este caso no, no requiero eh, pasarla a litros, en este caso en particular, porque las unidades de molar se van a cancelar entre, el, entre ambas y solamente me va a quedar esto en mililitros. Listo, entonces realizo su operación matemática, punto .4 por 250, entre 3, y eso me da 33.3 mililitros. Entonces, ahora, para preparar esta disolución eh, diluida, lo que tengo que hacer el procedimiento es el, el procedimiento del siguiente. Procedimiento del siguiente. Ya yo determiné que el volumen de esto es 33.3. Volumen que tengo que tomar es 33 puntos. Entonces tengo que tomar, hacer lo siguiente: introducir una pipeta aquí, una pipeta y extraer exactamente 33,3 mililitros. Esos 33 huesos, esa cantidad la voy a traspasar a, otra, a otro valor. Eh, que tiene que ser de 250. ¿Sí? un balón de 250 mililitros, y le voy a, a traspasar esos 33.3. Y aquí le, le agrego 33.3. 33.3 mililitros. Y luego, para preparar la disolución 0.1, lo que tengo que hacer es añadir agua adicional, agua de otra fuente, agua de un frasco lavador, y completar el volumen hasta los 250 En ese momento ya yo he producido una disolución que ahora está a una concentración 0.4 molar. Sigamos por acá avanzando. Y acá tenemos pues iones presentes en disolución. Eh, como les decía, o como hablábamos cuando estábamos viendo equivalentes, estos iones en disolución se presentan cuando mi soluto, o la sustancia que se disuelve, es electrolítica o es eh, iónica. ¿Cómo nosotros podemos determinar si una sustancia es iónica? Pues, por diferencias de electronegatividad en la tabla periódica. Pero en este caso, pues por lo general, eh, las moléculas iónicas son sales. En este caso tenemos el dicromato de amónico. Eh, son sales que en disolución pues, van a, a disolverse, para a la redundancia en sus respectivos iones entonces el dicromato de, la, una molécula de dicromato de, de amonio es, tiene esta conformación cuando entra en contacto con, con el agua pues los, las moléculas de amonio se van a liberar van, vamos a tenerlas liberadas por aparte y vamos a tener una molécula de ion cromato por aparte entonces, un mol de dicromato de, de amonio va a producir un mol de cromato de amonio y dos moles de amonio, dado esta conformación estequiométrica. aquí. la ecuación sería, entonces, eh, NH4, 2, CR2O7, en disolución va a producir dos moles de NH4 más un mol de CR2O7. Con una carga positiva, esto con dos cargas negativas. ¿Qué más tenemos por acá? Uh, no, pues. Eh, ahora venían ejercicios de aplicación, son las. ¿Qué horas son? Las 12.08. No sé si resolvemos algunos de estos ejercicios de aplicación. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a escoger cuáles. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este tema del producto de solubilidad, eh, ahorita me he dado cuenta que está bastante avanzado, entonces lo vamos a retomar nuevamente cuando veamos equilibrio químico. Entonces, ténganlo ahí, profesor. Dígame. Eh, ¿Usted tiene algún documento que muestre de, que tenga muchos ejercicios entre sencillos y de nivel medio, que tenga al ladito la, o sea, la respuesta, no el procedimiento, sino la respuesta que uno pueda hacer y para ir familiarizándose? Yo no me acuerdo mucho de ese tema. Pero... Ok, sí, yo creo que tengo por allí, te, me te tocaría buscarlo, pero sí se los puedo proporcionar ahí a finales de esta semana. Eh, ahorita no... Bueno, Digo, en esta semana estamos corriendo bastante lo pues estamos iniciando semestre eh, vamos a resolver el ejercicio de aplicación aquí está la, la solución exacta a este punto uh, vamos a ver qué dice bueno este utiliza una disolución stock Bien. vamos a resolver este que es más? ¿Tiene más más aplicación Bien, vamos a una página nueva, pegamos esto, por, pegamos esto por aquí, y coloquemos esto ahí todo en el, en el esta es la respuesta. Bien, en este ejercicio me habla de un experimento que requirió 200 mililitros de una disolución de 0,33 molar de cromato, de, potasio, de sodio, perdón, y para preparar esta disolución se utilizó una disolución STOCK de cromato de potasio que contenía 20% de soluto en masa con una densidad de 1.19 gramos. Entonces vamos a describir cómo vamos a preparar esos 200 mililitros de una disolución 0.33 de cromato de potasio a partir de la disolución STOCK. Eh, obviamente esto es un ejercicio de diluciones, esta parte que voy a resaltar con otro color aquí eh, resaltémosla con amarillo, esta parte que usted ven en amarillo indica un ejercicio de, de diluciones porque me están preguntando cómo preparo una disolución con una concentración X a partir de una, de una disolución stock, eso que está allí es básicamente un ejercicio de diluciones, pero... Eh, Sabrán ustedes que para un ejercicio de diluciones, yo debo, debo emplear la siguiente fórmula. Concentración de la stock por el volumen de la stock va a ser igual a la concentración de la diluida por el volumen de la diluida. Eh, Profesor, bien. ¿y esa profe? ¿Sí? ¿Y esa operación o, o esa fórmula matemática, por así decirlo, eh, ¿tiene algún nombre o, o es una ley en específico o algo parecido? Eh, esto, bueno, viene de una ley de conservación de la masa, es decir que la materia no se pierde ni se, ni se destruye, solamente se, se transforma. Es decir que aquí lo que, lo que hacemos es lo siguiente, ustedes saben que moles, bueno, sa saben que... Concentración molaridad, la concentración va a ser igual a las moles entre el volumen, ¿cierto? Esta fórmula la conocen de concentración que son las moles entre el volumen. Si yo aquí despejo moles, moles van a ser igual a la concentración por el volumen. ¿Sí? Si ¿Sí ven que aquí Pero tenemos. Como, más que que tratando, como que lo que nos trata de decir ahí por la ley de conservación es que los mismos que no moles. No puedo perder moles. Entonces, las mismas moles que tengo en una disolución van a ser las moles que tengo en la, la siguiente disolución. Entonces, por eso, porque no...? Aunque esté diluida y cambie la concentración, Ajá. va a tener La relación, relación concentración-volumen okay. va a mantener la misma número de moles. Gracias. Ok. Eso es de la ley de conservación de la materia. Es, simplemente es... Bueno, esta también la, la vemos como C1, B1, igual a C2... V2. también se puede ver de esta manera concentración 1 volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2 o concentración de la concentrada por el volumen de la concentrada va a ser igual a concentración de la diluida por el volumen de la diluida en este punto, en este punto eh, voy a identificar qué términos tengo y qué no tengo de esto para poder resolver esa parte que está ahí en amarillo obviamente no voy a tener eh, valores de acá por eso es lo, para eso es lo que me dan la parte de la izquierda, eh, la concentración de la diluida si sí la tengo, pues me dicen que es 0.33 molar, entonces este término sí voy a contar con él, que es 0.33 molar, y el volumen de la diluida también lo tengo, me dicen que es 200, 200 mililitros, sea, con este término sí, sí cuento, con lo que no cuento es, bueno, como sabrán ustedes, este ejercicio lo que me está pidiendo es cuánto volumen de este voy a necesitar, o sea, cuánto volumen de esta concentración voy a necesitar para preparar esta. No tengo en estos momentos, no tengo ni la concentración de la diluida, de la concentrada, este término que estoy usando en rojo, no lo tengo. Y tampoco tengo este otro término. Esos dos no los tengo. Y voy a hacer todo lo posible para encontrar, para encontrar por lo menos... Eh, para encontrar ambos, hacer todo lo posible para encontrar ambos. Entonces, lo primero que tengo que ver es qué datos de aquí, de lo que no es tan verde, lo que voy a resaltar en otro color, vamos a resaltar aquí en otro color, uh, esto que está aquí, qué datos de, de lo que estoy resaltando aquí en, en color morado, eh, qué datos de ahí me van a servir para calcular la concentración de la disolución stock entonces la concentración debe estar en molar entonces yo debo propender por hallar la concentración de la stock en moles de soluto y volumen de la disolución expresado en litros Sí, debo hallar las moles y el volumen para poner la concentración en stock una vez tenga esta concentración en stock pues puedo hallar el volumen para Responder lo que está en amarillo. Entonces, ahora en morado debo hallar las moles y debo hallar el color. Entonces, son dos cosas que debo eh, propender por encontrar para poder hallar la concentración. Entonces, vamos, vamos a esa, vamos a primero hallar, a intentar hallar las moles. Las moles, en este caso, son moradas, moles moradas. Bien, entonces, ¿qué necesito para hallar moles? Necesito masa por un lado. Y necesito peso molecular. En este caso, pues eh, para hallar moles, debo hallar la masa y el peso molecular. La masa no la tengo, el peso molecular lo puedo conocer porque yo sé la, la ecuación del cromato. Y es sodio, y está Na2, Cr, bueno, vamos a la ecuación aquí, CRO4. Y pues este tiene átomos de sodio, tiene dos átomos de cromo. Tiene 1 y átomos de oxígeno tiene 4. Sodio pesa 23. Oxígeno, perdón, oxígeno pesa 16. Y solamente me faltaría el cromo. Cromo, cromo, cromo por aquí. 51.99. Déjame en 52. Entonces, 23 por 2, eso me da 46, más 52, más 16 por 4, eso me da 104, 24, 1, 6, 6. La suma de todo eso me da 46 más 52, más 64, 162. Yo alguna vez le contesto sobre esta página. En la, en la sección de compuestos, vamos a ver si ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo selecciono que esto tiene sodio. Voy a formar el na 2 co 4 Entonces, Selecciono cromo, por aquí está el cromo. Y selecciono el oxígeno. Ahí está. Lo pongo allí. Y me dice que lo que se puede formar ahí es cromato de sodio y dicromato de sodio, además de los hidratos. Entonces, en lo que me interesa del cromato de sodio, simplemente le doy clic allí y se me abre la página de Wikipedia y en la parte derecha vamos a tener la masa molar. Entonces, vamos a comparar aquí, masa molar 161.97 y yo acá la tengo como 162.162. 162. Estamos, estamos bien. Listo, entonces... Eh, para hallar las moles ya tengo el peso molecular, faltaría hallar la masa. Bien, entonces, eh, ¿cómo hallamos la masa? Es la pregunta. Eh, lo único que tengo de esta disolución stock es que está en 20% masa, masa. ¿Qué quiere decir ese 20%? Que voy a tener entonces la masa de, de cromato de Na2CrO4 dividido entre la masa de la disolución multiplicado por 5. Eso es lo que me está diciendo ese 20% masa masa. Uh -huh. Y de aquí como saco la información de cuánta masa de cromato tengo, pues aquí viene un truco y es que vamos a asumir lo siguiente, vamos a asumir que tenemos 100 gramos de disolución. ¿Y por qué asumo que tengo 100 gramos de disolución? Y este es el truco para resolver este ejercicio. Pues porque en, en este punto, en este momento, aquí aquí estoy varado porque no tengo la masa de la disolución. Entonces, cuando no tengo masa de disolución y hay una relación directa entre la masa de, de la disolución y la masa del soluto, pues toca asumir cierto valor. Yo puedo asumir un gramo, eh, o puedo asumir 100 gramos, o puedo asumir un kilo, puedo asumir... Eh, Siempre como esta es la masa de la disolución, pues la masa del soluto va a estar en esta relación de 20%. Entonces, al, al asumir que tenemos 100 gramos de disolución, podemos calcular la masa de dicromato. Entonces, la masa de dicromato de NaClO4 va a ser igual, despejando esta ecuación que está encerrada ahí en el cuadro, va a ser igual a ese 20%. Eh, multiplicado por la masa de la disolución, dividido entre sí. ¿Sí? Entonces, de aquí sacamos que la masa de, de la disolución, si reemplazamos aquí, si esto es 100, pues se, se cancelan 100 con 100. Vamos a tener que esto me da exactamente que en esos 100 gramos de disolución que asumí, voy a tener 20 gramos. De NaCRO4. Y ahora con estos gramos y este peso molecular, ya puedo hallar las moles, por un lado. Entonces, las moles de cromato de NaCRO4 van a ser iguales a la masa de cromato, son estos 20 gramos, de cro 4 dividido entre el peso molecular la masa son 20 gramos. Y el peso molecular lo hallamos aquí ahorita, 162 gramos. Gramos por mol. Gramos dividido entre mol. Se cancelan gramos con gramos y mol está dividiendo el divisor, por, ese, por ende pasa arriba a multiplicar. Entonces tenemos 20 entre 162 y me da 0.1234567 Dejémosle 0,123 moles de cromato. NaCRO4. Entonces, ya de esta expresión que está acá arriba, eh, para hallar concentración, ya tengo las moles. Ahora me tocaría hallar el volumen. Es otra incógnita que tengo ahí. Este volumen vamos a marcarlo con otro color aquí. En azul. Y vamos a determinar cómo hallamos el volumen. Entonces, en este punto vamos a intentar hallar el volumen de la disolución. ¿Qué datos tengo o qué datos no, no he usado de este punto? Ojo que esto que tengo aquí lo voy a volver a usar, que es eh, Ya usé esta concentración y aquí hay un dato bastante importante y es la densidad de la disolución. La densidad de la disolución, ustedes sabrán que densidad es igual a masa entre volumen. Y la masa, pues la tengo, porque yo asumí que tenía 100 gramos. Y por ende, puedo calcular el volumen de la disolución. Entonces, el volumen de la disolución va a ser igual a la masa, como aquí la ecuación, masa entre Densidad. Algunos escriben densidad como Rho, también podemos tener. Entonces, la masa son 100 gramos, que fue lo que yo asumí, y la densidad son 1.19 gramos, todo lo que está acá: 1,19 gramos por mililitro, por cada mililitro. Aquí se cancelan gramos con gramos y mililitro está dividiendo al divisor, pasa arriba a multiplicar, entonces el volumen de la disolución va a ser igual a 100 entre 1.198403 mililitros. Como vamos a ver concentraciones molar, esto debemos expresarlo en litros, entonces vamos a pasarlo aquí a litros de una vez. Eh, la equivalencia es que mil mililitros. Equivalen exactamente a un litro. mililitros y mililitros. Y 84 entre mil me queda 0.08403 0.084. 03 litros. Listo, ya tengo volumen. Volumen está como azul. Entonces, por un lado, el volumen es este valor que tengo acá. Y las moles es este valor que tengo acá. Entonces, simplemente para hallar... Eh, la concentración, pues tener las moles entre volumen, puede haber la concentración de la esto o sea, La concentración de la disolución de esto por aquí, por aquí hay concentración. Y la esto, vamos a tener entonces que concentración es igual a las moles entre el volumen, en litros. Las moles fueron 0,123, moles de, croma, de cromato de sodio NACD4 dividido entre el volumen 0.0843 litros y resto esta operación me da entonces 0.123 entre 84 Eh, 1.46 1.468 moles dividido entre litros eh, esto da 1.468 molar y esta es la concentración de la stock y ahora ya puedo utilizar esta expresión que está acá arriba para hallar el volumen de la historia. Entonces, puedo usar esta expresión. Voy a, a copiarla. Prof, una pregunta. ¿En el volumen no le faltaba un 0, uno antes del 3? este volumen? ¿Este? ¿84 entre.? Sí. A ver. O sea, el resultado quedó como 0,08403. Y sí. el, el otro cuando estaba haciendo la sí, concentración claro. del shock. Sí, aquí faltaba un cero. Ese cero sí, ese es el que se hacía falta. Sí, disculpa. Bueno, creo que sí lo usé cuando hice la operación, pero ahí no lo había notado. Entonces ahora vamos a emplear la fórmula de concentración del la stock. Por el volumen de la stock va a ser igual a la concentración de la diluida por el volumen de la diluida. Y para hallar cuánto volumen de la concentración stock debemos tomar. Entonces, el volumen de la disolución stock o estándar que debemos tomar va a ser igual a la concentración de la diluida. Y en el ejercicio me dice que la concentración que, debemos, que queremos hallar es 0.33 molar. Entonces, eso va a ser igual a 0.33 molar. Por el volumen de la diluida. Y la concentración diluida que queremos formar eh, es una concentración de 200 mililitros. Por 200 mililitros. Dividido entre el volumen de la concentración. Esto que lo acabamos de hallar aquí ahorita y es 1,468 molar. Y esto me da exactamente 0.33 eh, por 200 entre 1.468 me da 44,959 mililitros porque se cancelan molar con molar. Entonces, ahora para preparar esta disolución, lo que debo hacer es tomar eh, esta cantidad en volumen eh, 44,959 de la, la disolución stock y diluirla hasta 200 milímetros. Y ahí ya tengo una disolución que es 0.33 molar. De esa manera se soluciona este ejercicio en donde aplicamos tanto eh, unidades de concentración en otras como por ejemplo masa masa. Utilizamos la densidad para hallar el volumen, luego construyamos eso para hallar la molaridad y luego empleando la, la ecuación de conservación de la masa eh, o sea, 1B1 igual C2B2, vamos el volumen de la concentración de Entonces, no sé si tienen otra duda respecto a esto. Eh, que lo saqué, la llamada.